Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, Se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gloria a Jesús. Qué hermoso saber que esta iglesia ama la presencia de Dios. ¿Puede sentarse? Qué hermoso saber que esta iglesia ama la presencia de Dios. Eh, no hay pastilla que pueda traer más paz que la presencia de Dios. no hay nada que pueda traer más alivio que la presencia de Dios no hay presencia alguna humana alguna humana que pueda producir lo que produce la presencia de Dios y todas estas generaciones nuevas que están levantando tienen que aprender a disfrutar de la presencia de Dios Y habrá disfrutado tal vez de muchas presencias humanas de mascotas, de humanos pero tal vez no de la presencia de Dios el día que usted disfrute eso y que sienta lo que se siente en la presencia de Dios usted se volverá adicto a su presencia yo por ejemplo soy un adicto a su presencia no puedo estar donde no esté la presencia de Dios por eso usted me ve cantando antes de predicar, adorando porque necesito provocar su gloria y poder sentirlo para poder decir algo o si no no podría decir nada eh, la historia es estremecedora que voy a contar hoy y quiero que todos pongan mucha atención a esto. Y eh, aquí se le acercó un leproso y se postró ante él y diciendo Señor, si quieres puede limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo quiero, se limpió. Y al instante quedó limpio de su lepra. En el versículo 2 vemos el momento del encuentro. A primera vista parece que la curación del leproso tuvo lugar después de la predicación del sermón del monte y antes de que Cristo entrara cerca a Capernaú. Lucas al menos le sitúa antes del sermón en una ciudad indeterminada. Marcos también, pero eso no importa. Mateo quiere ubicar la escena en un contexto teológico para que usted entienda algo. Hay además un pequeño detalle en el texto que sugiere que esta sanidad no ocurrió a las grandes multitudes, porque el Señor le dice al leproso que no le diga a nadie, o sea, aparentemente fue a solas. ¿Y qué sentido tiene decirlo si hay una multitud al frente no le digas a nadie? Toda la multitud sabe qué pasó. Parece pues probablemente que Mateo colocó deliberadamente este milagro a continuación del sermón. Hay un interés, hay una conexión espiritual allí. A ver, en la antigüedad la medicina solía distinguir entre diferentes enfermedades Y había muchas infecciones de la piel porque no estaba tan avanzada la ciencia como ahora Y entre esas estaba la lepra Pero de todas las enfermedades existentes, esta era la más terrible, la lepra y para entender bien la historia tenemos que entender lo que los judíos entendían o reaccionaban frente a la lepra. En primer lugar, en primer lugar, la lepra resultaba casi siempre mortal, es decir, el que tenía lepra se iba a morir. Es decir, la lepra era incurable en ese entonces y cualquier persona que veía aparecer en su piel las manchas de la lepra sabía que estaba sentenciada a muerte Ahí está. la curación era tan poco frecuente que cuando usted observa en la Biblia los casos de María y de Naman fueron excepcionales y se consideraba una intervención especial de Dios es decir, como si hubiera resucitado un muerto porque el leproso prácticamente estaba muerto era así que la curación de la lepra era considerada una señal inequívoca que allí había el Mesías, cuando Jesús sanó al Mesías, los estudiosos entendieron que era una señal de que era Jesucristo el Hijo de Dios el que estaba sanando porque era una cosa muy terrible es decir, un leproso tenía que prepararse para la muerte ese en mundo lugar era una enfermedad especialmente desagradable y humillante porque la lepra desfiguraba el rostro, la piel, la mano estaba infectada Los, los miembros del cuerpo, es decir, los dedos se le caían, las manos se le caían El pie se le rasgaba y se le caía, las orejas se le caían en pedazos Ninguna otra enfermedad convertía al ser humano en una ruina tan horrible y tan terrible a la vista Podía comenzar con unos pequeños nódulos que, que, que se convertían en úlceras. Y estas úlceras comenzaban a botar unos líquidos de aspecto desagradable y se iban agrandando. Las úlceras producían entonces un líquido de aspecto desagradable. Y se iban agrandando, heridas que se iban agrandando. Las cejas se le caían al leproso. Los ojos se volvían con aspecto fantasmal. Y los ojos parecían como que si nunca dejaran de mirar a alguien porque perdían toda sensibilidad. Las cuerdas vocales y la voz se ponía difónica y comenzaban a respirar silbando. Poco a poco el leproso se convertía en una masa ulcerosa, en una llaga ulcerosa viva. Y este tipo de lepra termina con el enfermo, en unos nueve años lo acababan, lo lo, eran nueve años de padecimiento hasta que moría este hombre. El hombre luego perdía la sensibilidad en cualquier parte del cuerpo, en este caso, la afección comenzaba a atacar los nervios, los músculos del cuerpo se deshacían, los tendones se contraían hasta que las manos parecían garras o pezuñas quedaban así las manos. Las úlceras de las manos y los pies iban entonces, dije ahorita, rompiendo los dedos, perdiendo todo, los cuerpos se iban perdiendo. Por último, perdía las manos y los pies enteros, quedaba mucho de las manos y de los pies y luego venía la muerte sobre un leproso. La duración de esta lepra era, dije, en nueve años podría morir de una muerte horrenda, el hombre moría diariamente, diariamente iba muriendo, muriendo. En tercer lugar, la lepra creaba barreras sociales. El leproso no podía vivir con su familia, un leproso ya perdía a su madre, si tenía madre, esposa, hijo. No le permitían ver su familia, no le permitían ver a nadie. El leproso tenía que aislarse, aislado en vida, era una situación. lejanas era un auténtico intocable porque era contagiosa así pues además del dolor de la enfermedad tenía que soportar la indignidad del rechazo social era expulsado de la sociedad normal no existía como sociedad una vez diagnosticada la enfermedad sus familiares no le podrían ayudar lo único que podían hacer por él era conseguirle un refugio Tirarle la comida a lo lejos como un perro. Porque no podían acercarse a él. No podían no podían cuidar de él. No podían velar como estaba. Si estaba lloviendo. No podían frente a las inclemencias del tiempo. Hacer nada por él. Tenían que verlo morir delante de sus ojos. Dejaban la comida en un punto y luego se iban para que él cubriera la comida. La ley se exigía que se colocara una, una invisible barrera inflaqueable entre el enfermo y los demás. El leproso tenía la infección y sus vestidos estaban rasgados, el cabello de su cabeza estaba cubierto. Y por donde pasaban, un leproso tenía que gritar: ¡Soy inmundo! ¡Soy inmundo! ¡Soy inmundo! Tenía que hacerlo si no lo mataban. Porque él no podía contagiar la gente más. Y en Levítico 13:4 dice que ellos tenían que vivir fuera del campamento. A partir de aquel momento el leproso se encontraba en cuarentena perpetua. Convivía solo con otros leprosos. Se vestía con arapas para que todo el mundo conociese que era inmundo y se alejase de él. Todo trato con sus familiares y amistades dice que tenían que ser a distancia. El miedo. La maquinación social, el dolor de su cuerpo, hacían de este hombre incompleto, miserable en vida. En Palestina, en los tiempos de Jesús los leprosos, tenían prohibida la entrada a Jerusalén y a todas las ciudades amuralladas. En las sinagogas había una pequeña habitación aislada llamada Mechizat, desde la cual podía escuchar el culto, la ley enumeraba 61 con tantos que podía convertir al judío en impuro. Y la segunda importancia era un leproso, es decir, un leproso contaminaba al pueblo, era una cosa horrible. Era peor que un animal, que, una, que un animal indeseable. Un leproso no tenía esperanza de nada. ¡Nadie podía acercarse a un leproso! Si el viento soplaba hacia acá, la gente tenía que buscar, Si venía un leproso, la gente tenía que buscar el contrario del viento. Nunca había una enfermedad que separara tanto a, un, a, un, a una persona de sus semejantes. La gente decía que el pronto estaba bajo la maldición de Dios. Y la gente decía, ese está pagando un delito. Cierto o no. Llevaba un estigma social. Era un completo miserable en vida. Por eso la condición del el leproso se tipificó con la del pecador espiritual en Jeremías a los leprosos se les compara con los pecadores y se les llama inmundos igualmente la práctica mediante la cual decía que el leproso tenía que cubrirse el labio superar superior como señal de su infección ellos se cubrían hasta acá aquí. dejaban solamente su labio inferior descubierto y eso simbolizaba que no había palabra de Dios para él Que Dios no tendría tratos con el leproso Que Dios no hablaría con el leproso Eso tendría en los judíos No hay misericordia de Dios para el leproso No hay bienaventuranza para el leproso No hay bondad sobre el leproso No hay compasión alguna sobre el leproso Se indicaba esa señal La voz de Dios se cerraba al leproso Decía no La lepra entonces era una inmundicia para el hombre físico, como el pecado lo no es para el hombre espiritual. Por todo lo que estamos diciendo, no resulta difícil decir y establecer una primera vinculación entre el sermón del monte y la sanidad del leproso. Jesús lo que quiso decir es que la única solución para nuestra lepra moral es lo que él mismo dijo: que los hombres creyeren las buenas nuevas el evangelio de salvación para liberación en el sermón de las bienaventuranzas el Señor había revelado los usos secretos del corazón había denunciado la hipocresía había hablado sobre la necesidad de Dios el sigue gritando inmundo soy inmundo ¡Qué tan terrible el, el pecado se trata de una enfermedad mortal cuando hemos pecado estamos gritando al cielo soy inmundo soy mundo, soy inmundo ¡Soy, ¡Soy, soy mundo. y el pecado nos coloca, nos coloca bajo sentencia de muerte porque la biblia dice la paga del pecado es muerte Cristo acaba de decir lo mismo en ese monte, el sermón del monte que a los pecados menores bastan para convertirnos en reos del infierno del fuego es así porque los pecados que cometemos a los pequeños ponen de manifiesto que hemos contra, contraído la gran enfermedad de la lepra frente a Dios y que el pecado se convierte en llagas de leproso en síntomas externos de un mal interior que se metió dentro de usted o de mí el problema no es solamente curar las llagas, hasta cierto punto el esfuerzo humano y las buenas intenciones pueden hacerlo, curar a una llaga por fuera, sino llegar al fondo de nuestra enfermedad y estirparla de raíz. El pecado es como una lepra que nos está desfigurando ante la presencia de Dios, que nos desfigura ante Dios, que nos deja como reos de muerte. Y por mucho que intentemos maquillarlo para que la gente solo vea nuestro aspecto. Si alguien rasca nuestra superficie, va a ver lo horrible que estamos por dentro. Escuchó un hombre decir importante cosa. Dijo, el día que el hombre pierda la convicción de pecado. ¿Qué es la convicción de pecado? Que usted ve que ya no siente arrepentirse. Que usted ve que no siente arrodillarse Que usted ve que no siente temor ante Dios. Que usted siente que no siente temor en su conciencia. Que usted ve que parece que no pasó nada, el día que la gente pierda la convicción del pecado no hay salvación para esa persona, pero cuando alguien entiende que pecó y que tiene que ir al cielo y decirle Jehová aquí está mi vida y se tira de rodillas a buscar la misericordia de Jehová, la misericordia de Dios que alcanza la misericordia de Dios viene sobre ti alguien puede alabar al Señor alguien dice amén, alguien dice amén alguien dice amén, la misericordia de Dios es wow a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria por eso es que pecan y pecan y no pasa nada y no sienten nada y no sienten que ofendieron a Dios ni no hizo nada usted está a la puerta del infierno usted está a un milímetro de entrar al fuego eterno usted se va a perder usted está corriendo en una lucha loca por el infierno usted va a kilómetros por hora a 100 kilómetros o a mil kilómetros por hora al infierno pero cuando aquel todavía siente convicción de pecado y dijo, como, como el, el, el, el hijo pródigo un día, me levantaré. Que yo en sí me levantaré, me levantaré, me levantaré. Nunca podemos dejar de gritar, me levantaré. Alguien diga, me levantaré, alguien diga me levantaré. También el católico diga me levantaré. Los evangélicos digan me levantaré. Los cristianos digan me levantaré. Cuando tenemos la letra del pecado encima, nos miramos al espejo de la palabra de Dios y lo que vemos nos doyá. No hay hermosura de Dios, pero en todas partes el pecador está lleno de un ser De gocentrismo no necesita a Dios, no necesito nada. Yo puedo seguir así como un maldito pecador y no pasa nada. Y Algunos dicen es que todos pecamos, es decir, usted se cree en recto, honrado, amable y santo y no lo es la Biblia dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, no le digo el original lo que es trapo de inmundicia para no ofender a las hermanas. Cristo nos quita la máscara y revela todo el error de la porquería que tenemos por dentro cuando estamos en pecado el pecado te va a separar frente a Dios el pecado te separa frente a los ángeles el pecado te separa frente a las bendiciones de Dios el pecado separa que Dios te el pecado se para que Dios te trate. El pecado se para que Dios te levante. El pecado se para que Dios te use. El pecado se para que Dios vuelva a ti. El pecado te separa de la gloria divina. Nuestro mundo está plagado de guerras, de actos de violencia, de odios seculares, rivalidades, raciales, envidias. Basta con mirar nuestras relaciones deterioradas para ver que no somos capaces. De sostener una relación normal con nadie Pero el pecado te excluye de la sociedad divina Nuestra enfermedad moral nos conduce irreversiblemente a ser excluidos de la ciudad de Dios La Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz La enfermedad moral te saca del reino de la luz y te envía al reino de las tinieblas Enfermedad moral te puede enviar al desamparado infierno donde se oye el trujir y el llorar de dientes, el lloro y el de dientes. Hay mucha similitud entre la lepra y el pecado, entre la sanidad de este leproso y la sanidad del pecador. Lo no sorprendente, lo no sorprendente. Escucha ¡no lo sorprendente. Aquí escucha: viene Cristo caminando. Y está predicando a Cristo. Y dice: Y he aquí se le acercó un leproso. ¿Podía acercarse? No. ¿Podía estar cerca de él? No. Pero dice que un leproso lleno de lepra desfigurado, una diabla humana viene y se le acerca a Jesús. Creo que los espirituales ya comenzaron a entender cosas. Y el leproso se le acerca. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al que nunca nos rechaza, al que nunca nos desprecia. Independiente de nuestro pecado, de nuestra maldad, hay uno que nunca, wow, si tú vienes a él, él no te dejará. Si tú vienes a él, él no te. Hay alguien, dígame, alguien, dígame, alguien, dígame. Normalmente, si no fuera Cristo, hubiera gritado y voto. No. Dice que cuando este hombre se le acerca, Jesús no corre. Jesús no huye. Jesús queda de pie ante el leproso. El leproso se acerca ante el nazareno. Dios hecho carne, está en la tierra. Los hombres lo despreciaban, lo humillaban, lo habían enterrado, pero Dios. Hecho carne estaba allí, de pie el leproso. Allí cuando todo termina para nosotros aparece Cristo, la roca inamovible que no se va a mover jamás. Aunque todos se muevan, Jehová no se mueve. Jehová está... Ay, ay, ay, ¿quién entiende esto? ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiende esta palabra? ¿Quién dice amén? es una de las frases más extraordinarias del Nuevo Testamento entendió el contexto del leproso ¿sí? quién podía tocar una de las frases más extraordinarias del Nuevo Testamento es: Jesús extendiendo su mano tocó al leproso Su mano Tocó al leproso Al que nadie podía tocar La presencia de Dios Lo iba a tocar Al que tenía prohibido el contacto con los hombres La mano de Jehová Lo iba a tocar, la mano del Mesías La mano de Cristo Aquí está Cristo para tocar al pecador Aquí está Cristo para tocar Al que ha perdido todo Aquí está Cristo para tocar Al que ha sido rechazado Aquí está Cristo para tocar Al que ha sido aislado Aquí Pero el leproso del poder sanador de Jesús imagino que le viene de... los leprosos decían por allá está el Mesías el que sana <risa> llegó el rumor a los leprosos hay alguien que está sanando hay alguien que está libertando hay alguien que está echando fuera demonios hay alguien que está dando vista a los cielos hay alguien que está levantando el paralítico hay alguien que está operando milagros Dicen que es hijo de María De Nazaret De Belén hay alguien, un profeta que está siendo poderosa pero dice: parece que no es un profeta parece que es Jesús el Hijo de Dios el Hijo de Dios el Dios hecho carne y este leproso por el Espíritu yo no sé cómo Dios le reveló pero el espíritu, este leproso no vio un hombre más este hombre vio a Dios en Jesús este hombre vio a Jesús Dios no vio cualquier hombre porque hubiera sido rechazado sus ojos espirituales estaban viendo a Jesús estaba vuelto nada era una llaga miserable lo único que le quedaba era morir y la única esperanza apareció Jesús y cuando todo ha terminado para ti y cuando todo se acabó para ti Jesús, Jesús, Jesús alguien diga amén Jesús, Jesús, Jesús es la única esperanza para ti en esta tarde wow. Jesús le toca dice que se postró ante el Señor se arrodilló ante el Señor con su rostro en tierra puso su rostro en tierra y cuando se estaba arrodillando y poniendo su rostro en tierra dijo Señor En ese momento le dije Desde ahora eres mi dueño Porque tú miraste y me diste amor Cuando yo no tenía Porque tú me diste Me permitiste tocarte cuando Era el desecho de esta sociedad Cuando era basura Cuando todos se burlaban de mí Cuando todos Todos habían determinado mi muerte Pero yo me acerqué a ti Jesús Y te toqué por fe lado de mi familia, de mi patria, de mis hijos de mi esposa, fui lado de todos, nada ni nadie podía hacer nada por mí, pero llegué hasta donde estabas tú Jesús tú Jesús, y tú si puedes hacer cosas por mí, llegué hasta donde estaba Jesús, y tú puedes cambiar la historia cuando todo terminó para ti en la tierra, ven a Jesús, cuando todo se acabó para ti, ven a Jesús, cuando todos te dijeron, no se puede, no se puede ven y toca a Jesús esta tarde ven y coloca tu mano en Él ven, extiende tu mano, como sea una mano de pecado una mano destrozada por el diablo pero extiéndela y toca a Jesús inclínate ante él y dile mi señor oh, Jesús. de repente hay un leproso que está reconociendo el señorío de Cristo Dice si este no es un sanador solamente, no es un sanador solamente. Cuando el leproso ve de a Jesús, destrozado sin un ojo, sin una oreja, sin las manos, y ese pedazo de mugriento y asquerosa llama, toca a Jesús. Él no vio a cualquier hombre, Él vio a Dios en ese hombre era Jesús a Dios no le importa tu pecado a Dios no le importa lo que has hecho a Dios no le importa hasta donde has descendido a Dios no le importa lo que ha sucedido contigo a Dios no le importa, escúchame bien todo a Dios no le importa nada lo único que hay de frente de ti hay un Cristo misericordioso que va a extender su mano de poder para sanarte esta tarde, que va a extender su mano de poder para restaurarte esta tarde, a mí no me importa si el mundo te abandonó o eres basura por el mundo Que sabía el leproso Que no había más donde ir Se han quedado tus esperanzas Entiendes que ya no hay esperanzas para ti Hay un momento en que Dios va a permitir Que tus esperanzas se pierdan Tal vez este leproso muchas veces preguntó ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Estoy destrozado se rompieron todas mis áreas, Estoy, me quitaste mis hijos, mi familia, mi esposa, todo, ¿dónde está ese Jesús? Pero ese esposo, Dios le iba a dar la oportunidad, de que viera la gloria de Dios, de que viera el Dios sanador, de que viera el Dios que restaura, al Dios que es capaz de levantarte de tu ceniza, aquí está el Dios que no le importa tu condición, solo ten fe en esta tarde, y la mano de Dios te va a tocar, la mano de Dios te va a levantar, la mano de Dios te va a poseer, la mano de Dios está, Cierre sus ojos, levante sus manos, al cielo. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, levante sus manos. Hacia... Jesús. Jesús extendió su mano. Tu cuál es Levante sus manos. Creo que usted tiene que decir cosas a Jesús verdad. todo lo que ha pasado a Jesús tú quieres quieres contárselo vamos cuéntaselo todo Jesús está aquí y dile si quieres puedo limpiarme de este azote que tengo cierra sus ojos malos ahora por favor Yo quisiera que la gente se arrodillara hoy al Señor. Y se arrodillaran conmigo hoy. Ante la presencia de Dios. Como el leproso. Si no, tú no te arrodillas ante Dios, te vas a arrodillar ante los hombres. Arrodillate ante Dios. Volumen. Vamos a arrodillarnos ante el Señor. Y vamos a cantar este canto para él. Vamos, dile. A Cántalo. Cántalo. Cante, mi corazón. Canta, A Dios Vamos. Ese lugar. Ese lugar de mi seguridad. Condenada, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a mí.